powerpoint es que las, flech las flechas de así de girar y tal me salen súper finas y cuando voy a sí, la... lo veo, lo veo Mi mano izquierda. que yo No. que yo que yo que pero ¿Qué estaba diciendo que hey, vale. no. Mira, ¿No? Color, grosor, ah, vale. flecha. Eso era lo que yo decía que no. Vale, vale. Con la mano izquierda, pues viva pongo. la biblioteca pues la... la... de los malabares. Yo un día entero, un, un fácilmente media hora. Con las claro, flechas. si estuvieran aquí con dos dedillos, a ver cómo encajaba los dos dedillos, era tres. Te pues, puede hacer, abuelo. No me faltas el respeto tampoco. <tú> Con ratón, con ratón. Venga, que ese seguro que lo hacéis sin ningún problema. Dibujitos de esto, si es que eso es lo que quiero que se vaya, hacer dibujitos de eso y representar las cosas así. Ahora el póster que se lo voy a decir todo a todos, al mismo tiempo que a vosotros. Eh... Vale, eh, nos acertamos un sí, momento. Nos acertamos, por favor. Mal, está más o menos algunas cosas, falta otra, otra. No están bien y están claramente mal. ¿Cómo cuál? El tiempo. Qué pasa? Mí? A ver que te si hacer? tenéis la estructura que he puesto, tiempo de sí, tanto, que tenía que tiempo el de información, tiempo de administración, tiempo de actividad motriz, tiempo de actividad que es notable, pero porque, sí cabe? porque está, está con está con la de nada más. Vamos ah, con el 00 ¿sabes? Vaya vale, que como MM sí. Ah, ¿vale? vale. El, vale. Mirad, eh, el juego, los objetivos, parece que los objetivos están bien puestos. Eh, yo os aconsejo que para coger la estructura, cojáis las estructuras estas que ya están y así podéis poner en un lado el, el objetivo y al lado podéis pues explicarlo, lo que sea. Eh, estas estructuras normalmente no las hemos utilizado, no están puestas en las pequeñas plantillas que tenéis de 30x30, sí estas, que es interesante, que pongáis las calificaciones del juego y al lado la justificación de por qué es. Aquí, por ejemplo, en el tiempo no está bien puesto, utilizar la plantilla en la que te pone eh, tiempo de información igual a MM2.SS. Eso es para que pongáis los minutos y los segundos. Igual que un segundo igual que hay algunos que aquí no caen en que donde pone apellido 1 y apellido 2 y nombre es para poner el nombre. ¿Vale? Eh, Sí. Es que es la pregunta El, el tiempo yo lo he puesto como si estuviera asociado a 10 minutos Perfecto, esa es la idea Si sí, asocia a 10 minutos es la idea El resumen, con poner más o menos el resumen del juego y tal la regla, a lo mejor un poco exagerado. Y el logo de, de el logo de logo Juegos Motores está puesto por porque es interesante que lo pongáis en alguna esquina. Los gráficos, pues parece que podían estar bien, pero es que eh, no hay movimiento. Y yo lo que quiero es que pongáis flechas de a dónde va el movimiento en cada una de las cosas. Porque hay ¿ves, cosas estáticas que sí, que esto es diferente a esto y parece que se han desplazado a eso. Pues sí, pero... Y, y tal y como esto es que los demás se estaban desplazando desde allí hasta aquí... Si está la flecha, pues, Sí, ¿no? ¿Y se desplazan de espalda? No. Entonces, ¿por qué está la orientación hacia allá? Van de espalda, aquí está claramente. Si esta es la flecha hacia allá, que es de lanzamiento, no de desplazamiento, los lanzamos de espalda, ¿no? Igual es su técnica. La flecha es lanzamiento, no desplazamiento, y están de espalda. La orientación es justamente por eso, tienen brazos y nariz, para que sepamos hacia dónde ponen. Y la nariz y los brazos están puestos así porque hay cosas, por ejemplo, en baloncesto que uno puede ponerse así, ¿vale? Que es otra esa diferente, que no están puestos pero se podría hacer. Es la idea que os digo, que cambiéis ese tipo de cosas y quizás es excesivamente oscuro para luego poner encima a los jugadores el, el, el este. Fijaros siempre en el contraste. Poner algo que no sea tan, tan... Para que se puedan diferenciar bien. Por ejemplo, aquí no se ve claramente los brazos de los jugadores. Pero vaya. Pero bueno, eh, este pero, es un primer acercamiento. Exactamente. Sí, un primer sí. acercamiento. ¿Y, qué, ¿Y qué cuesta ser los primeros? No, ¿eh? y está bien. ¿eh? Dentro de que cabe, pues tiene cosas que están bien. Y, y me parece que... La justificación mejora. está muy bien. Sí, sí. O sea que dentro de lo que cabe no está mal. Pero siempre bueno, hay que irse a lo positivo. Igual que en esto, si sí os digo que es que ahí las letras pues, han quedado un poco pequeñas para luego lo bien que han quedado aquí. Y es aquí habéis puesto el logo demasiado grande. Muy grande, muy grande. ¿Vale? ¿Pero por qué? Pero porque, ¿De de no? <risa> pero porque el, los objetivos es parte <risa> fundamental. Ya, ya. Es para sí, que pues se vean Pero que queríamos ver la letra, claro, la parte pero, fundamental pero, la pero así dices tú. ¿Dónde, ¿Dónde, ¿dónde está el objetivo? Corta rollo, Alejandro. Corta venga. Vamos a empezar, venga. Sí, sí. sí. Bueno, pues el juego consiste en que hay cuatro aquí, bueno, hay dos roles. Un rol es de gente que tiene que pillar a los jugadores pasivos, que se le llaman, y los jugadores pasivos están en la zona de los conos amarillos, y en la naranja de la esquina, que es que no había más conos amarillos, ¿vale? Entonces, cada zona de conos amarillos tiene asociado mar, tierra, isla y aire. Entonces, una persona externa que podemos ser nosotros, tenemos que decir, por ejemplo, mar, entonces, la, la gente que es jugador pasivo tiene que desplazarse hacia la zona de mar yendo por los conos amarillos, ¿vale? Y hay en el medio una persona que pilla. Esa persona solo actúa cuando se dice la palabra maremoto, sí, sí, sí. que es el nombre del juego. Entonces, si yo digo mar maremoto, pues los que están en los conos amarillos tienen que desplazarse hacia la zona de mar sin que el del medio le pille. pille. Ya está, es el juego. ¿Vale? Y si el del medio pilla a alguien, esa persona en la siguiente ronda pilla con él. O sea, pillarían dos. Si pilla a cuatro, pues pillarían los cuatro. Así. ¿Vale? Los ¿Vale? que tienen peto, pillan. ¿Vale? Entonces, si yo pilla ¿vale? Tanto cuando ponéis un Si yo digo por ejemplo, aire, el del medio no puede ir a pillar. Es solo para que hagáis desplazamiento. Si digo aire maremoto, sí. ¿Habéis entendido eso? No. Sí. A ver, imaginaros, esta zona es mala, ¿vale? Y aquella de allí es aire. Te digo aire, pues tú vas aire, intermedio no activa. Pero si digo aire marimoto, en ese desplazamiento es del medio de la llenada. Exacto. Pero lo que no vale tampoco es que diga yo Mario, ¿no? como no he dicho marimoto, vaya yo así. Hay que correr, ¿vale? A ver, ¿algún voluntario para pillar? África. No, África. África. la ¿Qué es lo que es lo que es lo Sí, sí, es lo lo